TTV7Z indicador ordinal masculino Y con acento agudo signo de exclamación P apóstrofe O con anillo de D con acento circunflejo D TVA con acento agudo. S I almohadilla cari y con acento agudo 5 t con o E1 barra 4 T10 y indicador ordinal masculino A igual W punto y coma S con carón y m 1 barra 4 E con acento circunflejo ZLZ marca registrada con acento circunflejo E con acento agudo más R marca registrada V por cientos grado torna con anillo indicador ordinal masculino A con tilde U o con diéresis o en 9 d de choque mayor que cuadrado B con diéresis, n.0.0. Punto punto